Bueno, pues seguimos, seguimos Radio Futuro, 107.2 en la FM y a través de internet en rtvfuturo.com, como siempre nos gusta recordar porque a través de estos dos canales nos pueden sintonizar. Seguimos con los consejos del doctor Amor. Llega Juan Bustamante, le damos ya la bienvenida. Juan, muy buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. Bueno, pues bienvenido una semana más. Muchas gracias, estoy en el mejor lugar. Y nosotros también aquí contigo en la mejor hora y con, con la mejor persona que podíamos tener aquí en Radio Futuro a través del teléfono. Gracias, Juan. qué honor. Juan, etapas de una ruptura. Sí, eh, hoy he cogido este tema, sí. de las etapas que se pasan. Cuando alguien nos deja, porque ya sabemos, esto desgraciadamente suele pasar. Esto es como una especie de duelo, ¿no? Más o menos. Sí, algo parecido. Algo parecido. Podríamos equipararlo en algunos aspectos. Bueno, pues eso es. tú has titulado Etapas de una ruptura. ¿Qué hacer? Y eso es lo que te eh, queremos preguntar, Juan. ¿Qué podemos hacer y cuáles son esas etapas de la ruptura? Bueno, vamos a empezar contando cuáles son esas etapas, sí. que son varias, y después eh, al final comento qué es lo que se va a hacer. Pues la primera, cuando... Evidentemente hablo cuando nos dejan que nosotros no hemos hecho nada, que no hemos tenido culpa y que esa persona nos deja. Como sabemos, la mayoría de los casos suele ser por otra, pero bueno. La primera etapa es el shock. O sea, es algo que no nos esperábamos, es algo que nos impacta mucho y es algo que por supuesto nos coge totalmente de sorpresa. Entonces, uh -huh. en la primera etapa estamos eso en shock de decir ¿Qué ha pasado aquí? Que no me lo creo. Eh, la segunda etapa sería, eh, digamos, bueno, eh, no me lo creo que es eh, el de, el, de Garlo, el decir no puede ser, no puede ser. La segunda etapa es la de, digamos, te entraría como la rabia. La rabia de, bueno, hay que ver lo que me ha hecho y que me ha dejado. Entonces tienes mucho enfado, tienes mucha frustración, uh -huh. tienes mucho cabreo, como se suele decir, ¿no? Entonces, entras en, de primero, de, después digamos, de ir superando el shock, entra eso, el enfado, el cabreo. Porque, claro, lógicamente, si te han dejado, como digo, de manera injusta, evidentemente eso no nos gusta a nadie. Claro, y ese cabreo entrarás, eh, Juan, a raíz de esas preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Claro, porque cuando te dejan de manera tan injusta, eh, evidentemente lo que pasa es eso, que tú lo primero que haces es eh, decir, bueno, y por qué me ha dejado Y yo qué le he hecho uh -huh. O yo qué he hecho mal ¿Vale? Entonces es como que eso que te sientes de manera injusta Pues dejado o dejada Entonces lógicamente enfadas Porque está claro que a nadie nos gusta Que nos hagan eso, que nadie nos eche de esa manera ¿Tenemos problemas con el teléfono, Juan? Parece que, que se... ¿La cobertura se La... ¿Lo escucha ahora? Ahora, ahora sí, ahora sí ¿Eh? Madre mía, ¿cómo estamos con las coberturas? Bueno, decía. Sí. Eh, eso, que, que a nadie nos gusta que nos dejen, que cuando nos dejan, que tenemos esa etapa de enfado, porque lógicamente es injusto. Entonces, claro, no nos gustan las injusticias. Uh -huh. eh, otra, la siguiente etapa sería, pues, los culpables. Es eh, cuando te pones a buscar a los culpables de la ruptura. Te pones a pensar, bueno, y. A lo mejor si es culpa mía, llegas a pensar incluso, o a lo mejor es por otra gente, o. ¿vale? Intentas encontrar eso, el responsable de la ruptura. Y, y es una etapa también difícil porque no sabes quién ha sido o qué ha pasado. Intentas buscar eso, el responsable. Eh, digamos la continuación de las preguntas, ¿no? Que te, que te vas haciendo, de esa etapa de rabia vayas a buscar directamente a ver quién tiene la culpa, e incluso echarte la culpa como tú bien has dicho a ti mismo. Exactamente, piensas muchas veces que ha sido culpa tuya, que a lo mejor yo he hecho algo mal, que no, uh -huh. pero tú sabes, ya llega un momento en que hasta buscas donde no hay y hasta te culpas a ti mismo. Uh -huh. Pero bueno, eh, suele pasar así, es un mecanismo digamos de defensa que tenemos. sí Luego la otra etapa que está es la más dura de todas y la peor es cuando pasa todo esto, llega la tristeza y los recuerdos, es cuando eh, esa es sin duda la etapa más dura y la peor de todas de la ruptura, uh -huh. empiezas a recordar, empiezas a, te empieza a pasar toda la relación por tu cabeza empiezas a machacarte a todas horas, pues hay que ver el día que estuvimos en la playa, qué bien lo pasamos qué bonito cuando fuimos a este sitio qué felices éramos entonces ahí es donde digamos se cae más bajo y donde se hace más difícil la ruptura y esa etapa pues es muy complicada, muy complicada. Es la peor de todas y desgraciadamente también sí o sí la tenemos que acabar pasando. Uh -huh. Lo que te decía al principio un poco, Juan, un poco de semejanza al duelo. Sí, exactamente. Eh, eh, digamos, lo podríamos llamar eso, como que es cuando pasamos el duelo. Uh -huh. Y luego ya, pues la última etapa pues sería la de cuando ya ves que ya ...la situación es la que es y que no va a cambiar... ...puedes llegar a la etapa de la resignación y de la indiferencia... ...que es cuando ya pues lo asumes... ...te das cuenta de que no te queda más remedio que seguir con tu vida... ...y empiezas pues a eso... ...a continuar con tu vida, a empezar a ir saliendo del pozo... ...y a poco a poco recuperarte... ...que evidentemente es muy complicado... ...que tarda mucho tiempo... ...porque no una ruptura no se supera de un día para otro... Uh -huh. ...requiere tiempo... Y, y bueno, pues eso, eso es lo peor de todo, que, que no hay nada que te cure, que necesita que el tiempo te vaya curando poco a poco. Bueno, pues estas son la, las etapas, eh, estado de shock la rabia, buscando culpables, eh, etapa de tristeza, recuerdo, resignación y bueno, y ante todo esto, Juan, ¿qué podemos hacer? Pues sí, eh, eso es lo que voy a comentar así como resumen. Eh, ¿Qué se puede hacer después de esto? Bueno, pues lo primero intentar tranquilizarse, cosa que yo sé que es muy difícil, pero hay que intentar calmarse todo lo posible porque enfadándonos, gritando, llorando y estando mal, pues no solucionamos nada porque lo que hay es lo que hay. Y luego pues lo que hay que hacer es pensar en nosotros mismos, empezar a luchar por una vida nueva, empezar a hacer cosas diferentes y empezar a trabajar en nosotros mismos en volver a estar bien cuanto antes es muy difícil, evidentemente, porque estás dolido, estás mal, estás triste. Eh, pero hay que pensar que la vida sigue, que nadie se muere por nadie, que ya vendrá otra persona que nos quiera más uh -huh. y tenemos que eso asumir cuanto antes que se ha terminado todo y empezar a trabajar en nuestra nueva vida. Porque es que, queramos o no, ya es lo que nos queda. Esto es como cuando cuando te echan de un trabajo, ¿no? No te puedes quedar en casa llorando. Tienes que seguir adelante con tu vida y buscar otro. Pues aquí lo mismo. Entonces, hay que seguir adelante, hay que continuar, hay que pensar lo que hicimos mal y no repetirlo. Y, y sobre todo eso, pues seguir nuestra vida, porque la vida siempre sigue. Bueno, pues estas son las etapas de la ruptura. Lo que tenemos que hacer es seguir adelante sobre todo, como en todo en la vida, Juan, porque al fin y al cabo es esto es la vida, seguir adelante y seguir avanzando día a día eh, y bueno, pues en, en una ruptura pues eh, con más ahínco quizás, ¿no? Hombre, yo siempre le he dicho a la gente, tú acuérdate cuando ya tuviste otra ruptura con tu otra pareja hace tiempo, que también pensabas que era el fin del mundo y después conociste a esta que te acaba de dejar. Digo, para que tú veas cómo siempre llega alguien y siempre la vida... Sigue. Entonces por eso no hay que tomarse una ruptura como el fin del mundo, como que se acabó todo y que como que ya no puedo vivir. Y entonces pues eso es lo que hay que mentalizarse y hacerlo. Y te darás cuenta de que sí, de que la vida sigue. Y mientras tanto, bueno, pues rodearte de buena gente, ¿verdad Juan? rodearte sí, de... muy importante cuando has tenido la ruptura, rodearte de tu gente más cercana, de que sí. siempre están ahí, de que te apoyen, de que te escuchen, de que te aconsejen. Y de eso, de estar con la gente que realmente sí te quiere y que, y que te ayuda. Ajá. Lo demás, fuera. Bueno, pues este ha sido el tema de hoy. Las etapas de una ruptura y tú nos has comentado también que tenemos que hacer. Sobre todo, tirar adelante que son lo más eh, fundamental Juan, pues algo más antes de terminar. Pues nada, simplemente eso. Que la gente que le acaban de dejar que sepan que no es el fin del mundo. Ajá. Que se pasa muy mal, pero que no pasa nada que la vida sigue y que ya se darán cuenta, sobre todo cuando conozcan a otra persona, de que no era para tanto y al final puede que hasta haya sido bueno lo que ha pasado. Exactamente. A lo mejor viene después de esa etapa sí. de tristeza que decíamos en el cuarto punto, una etapa de alegría, ¿no? Claro que sí. Cuando llegue una persona que nos quiera más nos daremos cuenta de que con la que estábamos hasta era la equivocada. Pues muchísimas gracias, Juan, y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí en Radio Futuro. Muy bien, gracias a vosotros. Que tengáis una estupenda semana y si vais a la feria, que os divirtáis. Pues eh, así lo haremos, Juan. Y bueno, ya mismo también tenemos aquí la, la feria de mayo de paradas, que bueno, pues ya, ya está aquí a la vuelta de la esquina. A partir del día de la noche del miércoles 3, tenemos feria en nuestra localidad también. Así que si te bien, apetece ya, darte pues una ala. vueltecita, pues por aquí estaremos. Pues mira, si me puedo dar un paseo me acercaré y si no, pues pasarlo bien y a divertirse. Y cuidado que hace mucho calor. Pues muchísimas gracias Juan y bueno, pues nos encontramos ya en el próximo programa. Muy bien, gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo.